Hola cómo están todos sean bienvenidos a otro video más En este video les presentaremos las 10 curiosidades de los mundiales a lo largo de los años Para empezar un dato que quizás no mucha gente sabe es que desde el año 1930 se disputó la primera copa mundial de fútbol Dando así a 23 campeones mundiales pero solo son 8 los países que han conseguido levantar dicho trofeo Alemania 2014 y Francia 2018 fueron los dos últimos en unirse a este selecto club Hecho este breve resumen, demos comienzo al top 10 de las curiosidades de los mundiales, comencemos. Número 10. Un debut tardío. En Italia de 1934, Egipto se convirtió en el primer país africano en jugar un mundial de fútbol. No obstante, estuvo muy cerca de participar en la primera edición de Uruguay en el año de 1930. Dicho país fue invitado por el organizador y aceptó pero el viaje en barco era muy largo y no contaban con tiempo para llegar para la fecha de inicio, dando así que la selección africana solicitó posponer el torneo unos cuantos días. A pesar de la falta de competidores, la FIFA se negó y Egipto tuvo que esperar cuatro años para debutar. Número 9. Betos y recompensas. Tras la Segunda Guerra Mundial que concluyó en el año de 1945, el Mundial de Fútbol se reinició con Brasil 1950. Japón y Alemania fueron vetados por su implicación en el conflicto bélico. Sin embargo, Italia corrió con suerte, pues el italiano Otorrino barasiri protegió el trofeo para que no cayese en manos nazis. Y en agradecimiento, la FIFA permitió a los italianos participar en dicha competición. Número 8. El primer gol del Mundial de Fútbol. El autor del primer gol de un Mundial de Fútbol fue nada más y nada menos que el francés Lucien Laurent fue en uno de los dos partidos inaugurales de aquel mundial en Uruguay de 1930 que se disputó el 13 de julio de dicho año concretamente el que se enfrentó a la Francia fue la selección de México en el estadio Positos el gol llegó en el minuto 19 solo 4 minutos antes que el siguiente en dicho partido Francia le ganó 4 a 1 a la selección mexicana Número 7 Máximo goleador de un mundial otro francés tiene el récord de goles marcados en una única edición del mundial de fútbol Dicho jugador se llamaba Jude Fontaine, anotó 13 veces en 6 partidos en Suecia de 1958, donde su equipo terminó tercero en aquel mundial. Número 6 El jugador más joven que ha marcado un gol mundialista Mucha gente dirá que fue Mbappé en el Mundial de Rusia 2018, pero la gente veterana y conocedora de tan fabuloso deporte sabe que en la edición del Mundial de Fútbol de 1958, apareció un jovencísimo Pelé. Donde aquella Brasil superó los cuartos de final gracias a su primer gol en una Copa del Mundo frente a Gales Lo marcó con tan solo 17 años, convirtiéndolo en el jugador más joven que haya anotado en un mundial Posteriormente también se convirtió en el bicampeón más joven y el único futbolista que ha ganado 3 títulos mundiales Número 5 El jugador más viejo en anotar en un mundial Por el contrario, el jugador de más edad que ha marcado en un mundial es el camerunés Roger Mila en un último partido de fase de grupos en Estados Unidos 1994 ante la selección de Rusia, anotó con 42 años y 39 días cumplidos. Este récord solo duró hasta la siguiente edición en Rusia 2018. El egipcio Asam El Hardy, también portero, se puso bajo los palos con 45 años, 5 meses y 10 días cumplidos en el encuentro contra la Arabia Saudita de fase de grupos. Aunque ninguno de ellos levantó el título, quien sí lo hizo fue el italiano Dino Zoff. en España 1982, con 40 años, 4 meses y 13 días cumplidos. Se convirtió en el campeón mundial de fútbol de más edad. Número 4. El partido con más goles de un mundial de fútbol. Suiza y Austria se enfrentaron en cuartos de final del Mundial de Suiza 1954. Este no sería un partido a destacar si no fuera porque en él se marcaron 12 goles. 7 para Austria y 5 para los suizos pero este ha sido el mayor número de goles visto hasta ahora en un único partido de la Copa Mundial Número 3 La mayor goleada en un mundial Sin embargo ese partido fue equilibrado no como el que se disputó a Hungría con El Salvador durante fase de grupo del Mundial de España 1982 La superioridad de los europeos fue tal que las cookies llegó a anotar un hat-trick en tan solo 7 minutos el marcador terminó 10 a 1, la única victoria del torneo para Hungría, pero su única victoria fue aplastante. Número 2. El doblete. Un recuerdo muy reciente de los mundiales es la goleada de Alemania a Brasil en las semifinales del 2014. En aquel partido se batieron varios récords. La peor derrota de los locales, el décimo sexto gol de Klaus para convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales y el doblete más rápido jamás visto en el torneo. Tony Cross marcó el 3 a 0 y el 4 a 0 en tan solo 69 segundos. ¡Vaya mundial lleno de récords! Número 1. La polémica arbitral más llamativa. Lo que sucedió en aquel mundial de España en 1982, sin duda fue un hecho que marcó la historia de estos torneos internacionales. En este campeonato se vio la primera y hasta la fecha única participación de Kuwait en mundiales. Aquella selección compartía grupo con Checoslovaquia, Francia e Inglaterra. Kuwait inició el torneo con el pie derecho al empatar con el equipo checoslovaco, lo que llenó de ilusión a su hinchada y directivos. Era la fase de grupos de España de 1982 y Francia se enfrentaba a Kuwait. Cuando solo faltaban 7 minutos para finalizar el tiempo reglamentario, los franceses anotaron su cuarto gol. Los jugadores asiáticos se fueron contra el árbitro para decirle que debía anular el gol ya que según ellos habían escuchado un silbato antes de que el jugador francés anotara el cuarto tanto tanta fue la polémica por el gol que un jeque le ordenó a la selección salirse de la cancha y no continuar con el partido luego de esto el mismo directivo de Kuwait bajó al campo de juego para intentar mediar con el árbitro lo sucedido luego de varios minutos de discusión con el árbitro del partido se decidió por anular el gol de Francia y continuar con el encuentro al finalizar Francia derrotó con un certero 4 a 1 a la selección de Kuwait y el episodio con el jeque le salió carísimo al mismo directivo. Estas fueron las 10 curiosidades de los mundiales de fútbol hasta hoy concluidos. ¿A ti qué mundial te ha marcado más y qué piensas que pasará en este mundial en Qatar? Escríbelo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video de hoy, disfruten de este mundial en curso y nos vemos hasta la próxima.